que se conectan con nosotros a esta hora, un saludo muy especial desde la Fundación Neumológica Colombiana, eh, lo ideal es que hoy vamos a hacer una clase de equilibrio y coordinación, entonces vamos a esperar a que se unan más personas, nos visiten más personas, para empezar aproximadamente en unos cinco minutos la clase. ¿Listo? Todos sus comentarios, lo que quieran agregar, preguntas, vamos a estar disponibles para atenderlos y resolverles todas sus inquietudes. Recuerden haber desayunado, haberse tomado sus medicamentos, si tienen síntomas de exacerbación, como aumento en la tos, Aumento en las secreciones, aumento en la sintomatología respiratoria. Eh, no realizar el ejercicio en este momento. Entonces, vamos a para se conecte. Listo. Recuerden haber desayunado, tener ropa cómoda para hacer el ejercicio, sudaderas, tenis. Y el día de hoy eh, les voy a recomendar un balón y una silla, bueno, para que lo tengamos también listo. Un baloncito, una pelota plástica, una pelota plástica normal. Y si no tenemos balones en la casa, entonces lo que vamos a coger es... Un saco lo vamos a volver redondito y vamos a hacernos un balón de trapo. ¿Listo chicos? Porque casi toda la sesión la vamos a trabajar con balón. Entonces esperamos otro poquito, que la gente se una, vaya llegando. Coméntenos desde dónde nos visitan y cómo les han parecido estas sesiones que estamos realizando en vivo para acompañarlos durante esta cuarentena. ¿Por es importante que nosotros trabajemos equilibrio y coordinación? Porque son cualidades físicas con las cuales nacemos, pero cuando el tiempo avanza, pues las vamos perdiendo. Y nos volvemos más susceptibles a caídas, a golpes. Entonces, con la edad, pues efectivamente, eh, nuestro cuerpo también va perdiendo ciertas capacidades y condiciones físicas. Y es importante que nos mantengamos a para mantener esas cualidades físicas también y evitar pues complicaciones ante una eventualidad, una caída, riesgos de caída sobre todo, desmineralización ósea. ¿Cómo vamos, chicos? Vamos a esperar otro poquito que la gente llegue. Recuerden un baloncito. Si no tenemos lo hacemos con eh, un saco y nos hacemos un balón de trapo. Y una silla, vamos a tener una silla para las actividades que vamos a hacer el día de hoy. Listos. Vamos a darles un necesito. Si no han comido nada, pues efectivamente comemos algo ligero, porque recuerden que la actividad física no se puede hacer en ayunas, porque necesitamos gastar, quemar calorías. Y vamos a mantener nuestra botellita de agua para hidratarnos también durante toda la sesión, entonces les recomiendo tenerla a la mano. Las actividades que vamos a hacer el día de hoy, pues cada quien va a llevar su ritmo. Yo les voy a dar la indicación, les voy a dar opciones de hacerla independiente o con ayuda de una silla, por si no somos muy, muy estables, pero lo ideal es que tratemos hacerlo sin soporte. ¿Listo? Bueno, chicos, vamos a esperar otro poquito para hacer para empezar con la actividad, que lleguen más compañeros y se unan con nosotros. Preguntas. Hoy Hoy no vamos a hacer transmisión por YouTube, vamos a hacerla a través de Facebook. Hola Sonia, buenos días, gracias por acompañarnos. Vamos a esperar, la cita era a las nueve, son las nueve y dos. Vamos a esperar otro poquito para que las personas se unan con nosotros. Muy bien. Eso. Buenos días, don Fernando. Gracias por unirse. Entonces para los que van llegando recuerde que vamos a necesitar un balón, si no tenemos un balón vamos a tener, hacerlo con un saco, vamos a hacer una pelotica de trapo y una silla, o sea estar disponibles con una silla, que la silla no vaya a tener rodachines que sea una silla fija, haber desayunado, no tener síntomas respiratorios si sí, durante la actividad nos da mucha sensación de ahogo que pueda pasar, mayor en aumento en la fatiga respiratoria o mucho cansancio en nuestras piernas, vamos a hacer una pausa, ¿sí? en esa pausa vamos a respirar profundo, vamos a recordar que la respiración siempre se va a hacer por nariz y se va a botar por la boca, tomamos y botamos, eso nos va a ayudar a mejorar nuestro patrón respiratorio y así nos va a ayudar a mejorar la ventilación y la cantidad de oxígeno que pueda llegar a nuestra sangre para eh, soportar las necesidades fisiológicas del organismo en ese momento, que sería la actividad física que vamos a realizar. Si utilizamos oxígeno, pues vamos a hacer el ejercicio con el oxígeno. Procuremos tener una cánula de extensión para realizar la actividad y no sentirnos tan eh, amarrados al compresor de oxígeno. Bueno chicos, Bueno, vamos a esperar otros dos minuticos, que lleguen más compañeros, se unan con nosotros. Listo. Recuerden tener agua para hidratarse durante la sesión. A ver, desayunado, ropa cómoda. <coughs> tenemos sintomatología respiratoria, aumento de la tos, sensación de ahogo mayor de lo habitual, si hemos tenido fiebre, no es el momento indicado para hacer el ejercicio, debemos esperar a que esa sintomatología pase y ahí sí ya podernos activar nuevamente con ejercicio. Bueno chicos, listo, entonces pues vamos a, a esperar otro momentico, ya casi. Listo, chicos. Entonces, para los que han ido llegando nuevamente les recomiendo tener un balón a mano y una silla. Una silla como la que tenemos acá o que sea una silla fija para hacer la actividad, haber desayunado, ropa cómoda. Y agua, por favor. Muy bien. Recuerden también comentarnos desde dónde nos visitan. Bueno, chicos, vamos a ir a empezar. Entonces, nos vamos a ir colocando todos de pie. Eso. Entonces chicos, vamos a hacer inicialmente un calentamiento normal, vamos a marchar, vamos a soltar brazos y piernas, importante siempre hacer un calentamiento antes de todo el ejercicio, ¿por qué? Para evitar contracturas, para evitar que los músculos se contraigan demasiado que efectivamente posterior nos generen a los hombros. Vamos a hacer círculos, recordemos respirar profundo por nariz, botarlo largo por la boca. Eso. Una vez más, tomamos aire profundo por nariz, largo, botamos por la boca. Muy bien. Nuevamente, tomo aire profundo por nariz, boto largo por la boca eso, muy bien suelto mis brazos adelante y atrás eso, suelto, relajo tomo aire profundo suelto y relajo muy bien, una vez más tomo aire profundo suelto y relajo eso chicos Ahora, manito a la cintura, tomo aire profundo, me inclino, mano a la cintura, tomo aire profundo, me inclino y lo boto. Una vez más, tomo aire profundo, me inclino, boto el aire. Nuevamente, la última, tomo. Me inclino, voto. Eso chicos. Ahora vamos a soltar la cadera. Pículo grande, suelto. Al centro, respiro, voto grande. Al centro, respiro, voto grande. Eso. Nuevamente, tomo aire respiro, voto grande eso chicos muy bien marcho, suelto mis piernas y ahora voy a llevarlas hacia arriba marcho, arriba eso, vamos calentando tomo aire, arriba lo boto arriba tomo Arriba voto, marcho, arriba voto, marcho, eso, arriba. Muy bien, ahora voy a dar un paso hacia el frente, acá, marcho al frente, muy bien, tomo aire, marcho al frente, marcho aire profundo, recordemos siempre la respiración, aire por nariz, lo tomamos y botamos el aire por la boca, al frente, marcho una vez más, al frente, bien chicos, suelto brazos nuevamente, ahora abro piernas, abro, eso, marcho, marcho y abro piernas, marcho Muy bien. Abro piernas Marcho. Cuando marcho, tomo el aire. Cuando abro la pierna, boto el aire. Marcho, tomo aire. Abro y boto. Una vez más. Abro y boto. Eso, chicos. Marcho. Ahora voy a llevar mis talones hacia atrás. Eso. Tomo. Boto atrás. Macho, tomo el aire. Boto atrás. Macho, tomo el aire. Boto atrás. Muy bien. Una vez más, tomo aire. Boto talones atrás. Eso, muy bien. Ahora, vamos a bajar un poquito. Tomou Vou a Tomou vamos calentando y nos vamos dando para la actividad deben hidratarse bueno ahora voy a indicarles primero la actividad y después la vamos a realizar vamos a hacer tres series vamos a ir variando el ejercicio y lo vamos a ir repitiendo listo yo les voy a dar la pauta pero si efectivamente voy muy rápido o voy muy despacio cada quien lo va a realizar de, de acuerdo a su condición y a su capacidad física Recuerden que si se sienten muy ahogados Vamos a parar un momento Nos vamos a, a reposar, a descansar, a tranquilizar Vamos a tomar aire profundo por nariz Y a botarlo Largo y suave por la boca ¿Listo chicos? Entonces ¿Preparados? Vamos a tomar el balón o el, o el balón de trapo, lo que hayamos realizado. Si no tengo mucho equilibrio, porque vamos a empezar a trabajar equilibrio, pues me voy a soportar de la silla. Listo. Y efectivamente me desestabilizo mucho. Me soporto de la silla pues para evitar riesgos. Bueno chicos. El primer ejercicio que vamos a realizar es brazos al frente, pierna arriba unos segundos y me inclino llevando la pierna hacia atrás. ¿Listo? Entonces, recuerden, brazo al frente, rodilla arriba. En este momento puedo soportar el balón en mi rodilla. Una vez pasan unos 3 segundos aproximadamente, atrás. ¿Listos? Uno, vamos a hacer 5 con cada pierna. Dos, si me desestabilizo me agarro, ¿sí? Tres, cuatro, cinco, cambio mi pierna, brazo al frente, rodilla arriba, atrás, uno, dos, tres, cuatro, eso, cinco descanso, nuevamente lo repito con mi pierna contraria. Vamos para la primera. Arriba, sostengo, atrás. Uno, dos, tres, cuatro, eso y cinco. Suelto por relajar mis talones, mis tobillos. Una vez más, arriba. Uno. Dos. Tres, fuerza en estas piernas. Cuatro. Cinco, descanso. Tomo aire profundo por nariz. Boto largo por la boca. Y si se me sube mucho la que del el corazón, pues hago otro descansito. Segundo ejercicio. Vamos a ir por la primera serie y lo vamos a hacer en circuito. Segundo ejercicio, brazo a un lado, pierna los. ¿Listo? Me sostengo. 1 2 Esta rodilla va medio flexionada. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y me desestabilizo la silla, chicos. ¿Listo? Y cambio el balón de mano simplemente. Vamos para el otro lado. Brazo acá. Extiendo mi pierna. Me sostengo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. cero Relajo. Hacia el otro lado. Uno. 2, 3, como si no quisiera alcanzar algo que está allá y no lo logra. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, al centro, relajo, tomo aire profundo, voto, preso y nuevamente cambio la dirección para el otro lado me sostengo, lateral, lateral, fuerza en esa pierna que está en el piso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, muy bien, suelto una vez más hacia el lado de allá, listos, a la 1, a las 2 y a las 3, brazos tirados, si no tengo mucho equilibrio, recuerden, me puedo sostener, procurar no hacerlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, descanso, tomo aire, voto, eso chicos. Vamos a ir para el tercer ejercicio de la primera serie. Entonces voy a agacharme un poquito, voy a subir al tiempo que enlevo mis brazos, puntas de pie y me sostengo, puntas de pie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, abajo, abajo tomo. Cierro en punta. Cierro. Uno. Dos. Bien arriba. Altas esas puntas como si fuera, ¿vale? Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Abajo. Tomo aire. Abajo. Arriba. Me devuelvo en punta. Subo. Sostengo. Sostengo. Sostengo. Uno. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lo descanso. Tomo aire abajo. dos más. Tomo, respiro profundo. Cierro en punta. Y elevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. Abajo descanso. Tomo aire. Y me empino nuevamente. Última, chicos. Arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Descanso la actividad. Suelto mi cuerpo. Respiro profundo. Boto. Tomo, voto eso, muy bien. Vamos a ir para el cuarto ejercicio de esta primera serie. Entonces, lo que vamos a hacer es un salto suave hacia un lado. Cuando caigo sobre ese pie, mi pie va a quedar así como si fueran cuatro. Lo sostengo unos segundos, lo balanceo. Dos y tres veces. ¿Listo? Entonces. Estoy aquí, brinco acá, me sostengo, por el segundos, balanceo. Uno, dos, tres, voy a saltar al otro lado, me sostengo. Uno, esta rodilla semi-flexionada. Dos, tres, salto. 2, eso, 3, vamos, 4, 1, 2, 3, salto, se sostiene, 1, 2, 3, 5, acá, 1, rodilla semiflexionada, 3, abro, 1, 2, 3, abro, sostengo el equilibrio y adelante, 1, 2, 3, una vez más, al lado, arriba, 1, Tomo aire, boto, tomo, voto. vamos a hacer el quinto ejercicio y último de esta primera serie, entonces me puedo sostener de la silla si me siento muy inestable, listo, lo ideal es que mi cuerpo va a formar una plancha como si fuera una mesa, si no me siento muy estable me agarro de la silla, piernas juntas, tronco recto, lo voy a bajar de esta forma, me sostengo, hago una mesa con mi, con mi espalda, ¿listo? Si estoy muy pegado a la silla, me alejo un poquito porque ya nos quedamos muy inclinados, ¿listo? En esta posición voy a llevar esta, esta mano que tengo aquí sosteniéndome y voy a llevar la pierna contraria hacia atrás, de esta forma rodillas semi-flexionada, me sostengo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, abajo. Muy bien. Vamos a ir al contrario. Cambio mi brazo, semi-flexiono mi rodilla, me inclino el tronco hacia adelante. Y atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relajo, cambio, nuevamente lo repito. Piernas juntas, tronco hacia adelante, brazo contrario hacia atrás, main flip. 1, 2, 3. por cada ejercicio, y vamos a hacer un circuito y lo vamos a volver a repetir, muy bien, recuerden escribirnos desde donde nos acompañan, si son de Bogotá, de Colombia o de algunos otros lugares de, de, del mundo, entonces cualquier duda e inquietud también nos pueden preguntar a través de chat, listo chicos, hidrátense, Están en un momento, respiren profundo, y nos preparamos para la segunda parte de esta actividad que vamos a realizar el día de hoy, entonces vamos a dejar el baloncito a un lado por un momento, listo, soltamos, entonces vamos a tocar, eh, vamos a pasar una pierna por detrás de la otra y vamos a tocar el talón o el tobillo con la mano contraria. listo, entonces vamos a empezar. Vamos a bajar hasta donde alcancen. Si definitivamente solo alcanzan a hacer esto, hacemos esto. Pero si alcanzamos a hacerlo completo, lo hacemos completo, cada quien de acuerdo a sus condiciones físicas. Recuerden que si se sienten muy fatigados, muy ahogados, pues vamos a descansar un momento o vamos a hacer la actividad un poco más despacio. ¿Listo? Entonces, empezamos chicos. Cruzo por detrás. Toco uno, dos, como si hiciera una reverencia, tres, reverencia, cuatro, cordino, talón, tobillo contrario con mano. Eso. Acá, acá, acá, cruzo por detrás, toco mi pie que está enfrente. Cruzo por detrás. Toco mi pie que está enfrente. Cruzo por detrás. Toco mi pie que se Descanso. Eso. Vamos a hacerlo una vez más. Como aire. Entonces lo cuenten 2 adelante, dos atrás, uno adelante y el otro y ¿Listo? Vamos a empezar. Si no lo pasa tan rápido, lo hago suave. Lo ideal es que llevemos la secuencia. Eso. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Cinco, seis. ¡Eso! ¿Ya lo tienes? ¡Muy bien! Cortinemos brazos y piernas! ¡Eso! Atrás doble, adelante y atrás. ¡Adelante! Atrás doble. ¡Eso! ¡Eso! ¡Marcho! Gracias. Nos vamos a sentar en esto Entonces tomo la silla, me siento. ¿Cuál es el ejercicio aquí? Puede que me quede en punta o me corra bien hacia atrás. Bueno, lo ideal con este ejercicio es que primero vamos a abrir las piernas al tiempo. Este Vamos, chicos, por detrás, perdón, acá... Codo, rodilla. ¡Eso! Codo, rodilla. ¡Muy bien! Uno más. Descanso. Tomo aire. Boto. Muy bien. ¿Cómo vamos? ¿Bien, chicos? Nuevamente. Extiendo. Flexiono. Codo, rodilla. ¡Eso! ¡Eso! Relajamos, relajamos el cuerpo. eso, muy bien. Ahora, manito en la oreja, me inclino hacia un lado. Suave piecito hacia adelante. La punta de los pies tiene que quedar derechito. Bien, siempre presente. Una pierna adelante, la otra atrás. Doblo, estiro. espero les haya gustado, va a quedar grabado también en el momento en que deseen repetir la secuencia, entonces podemos revisarla en el historial de la fundación neumológica y ahí nos van a encontrar, recuerden nuestra próxima clase el viernes a las 9 de la mañana, listo, estar pendientes de todas las publicaciones que estamos realizando. Fue un gusto para mí tenerlos con nosotros, acompañándonos. Y nada chicos, sigan haciendo actividad y sigan conectados con nosotros. Que estén bien. Chao, gracias. Gracias.